Bueno, muchísima atención porque el presidente de la nación ucrania les hablo de Volodymyr Zelensky visitó zonas cerca de Bakhmut en las últimas horas recordemos que gran parte está al control del grupo ruso Wagner y otras los tienen las fuerzas AFU allí en Bakhmut palabras textuales de Zelensky es que ve a Rusia que está perdiendo fuerza en Bakhmut que es un pequeño enclave fortificado de las fuerzas ucranianas y que se ha convertido en escenario de cruentas batallas entre los Wagner y las tropas del ejército ucraniano y donde allí ambas partes pero aún más del ejército ruso han utilizado recursos disponibles para cumplir con los objetivos militares, pero sí se ve el hecho de que allí, antes de que las AFU avancen, quienes han realizado contraofensivas brutales son los ejércitos rusos, pues se denotan en el control del asentamiento que están casi en un 68% del lado ruso, que están al control dicho por el mismo Yedbenik Prigozhin, director de Latváner, donde han perdido las AFU posiciones importantes la infantería oculta incluso el mismo Volodymyr Zelensky ha dicho recientemente que sobrevivir allí en Bakhmut es una tarea realmente complicada, todo por el protagonismo del grupo militar Wagner que colabora con el ejército ruso, que son los que tienen que bueno, o tienen con dolor de cabeza a Kiev pues han sido los encargados de arrebatar el control de vías de acceso importantes y estratégicos allí en Bakhmut para las tropas ucranianas, y este jueves también Zelensky visitó la zona de Gerson que está parcialmente ocupada por los rusos, a propósito de Zelensky antes de que se me escape, en las últimas horas envió un mensaje a China para establecer un diálogo y está esperando respuesta en medio de lo que fue la visita del presidente de Japón, Fumio Kichida, a Kiev. Zelensky, en pocas palabras, le quiere presentar a China su propia fórmula de paz para acabar con el conflicto, pero en ese orden de ideas, ustedes saben que Rusia tiene también su propia fórmula de paz y al parecer nadie se pondrá de acuerdo. Esto se da mientras que se dio también la reunión esperada entre Xi Jinping y el presidente de Rusia Vladimir Putin, que hablaron sobre muchos temas de cooperación, entre ellos militar, comercial y un tema importante que es la propuesta de paz para Rusia y Ucrania, algo que acogió el presidente Vladimir Putin. Algo que hizo también, obviamente, este gesto, pegar el grito en el cielo desde Washington, que no ven a Pekín como un mediador parcial para que llegue la paz. Muy bien, esto por un lado, vamos a avanzar con más información para nuestros amigos. Se está reportando en las últimas horas sobre un ataque del ejército ruso a varias posiciones de la SAF. Según el reporte de varios medios ucranianos. Se dice que desde las tropas rusas han engañado nuevamente a los sistemas de defensa antiaéreo del ejército ucraniano, pues enviaron falsos drones para detectar los sistemas de artillería y, asimismo, dar con la ubicación. Se conoce que se han lanzado una contraofensiva contra almacenes de drones de producción del Reino Unido y del de país del norte. Medios eslavos como Avia.pro están reseñando que las en varios puntos de Ucrania fueron resultado de los ataques de los drones que son los conocidos Shahed, misiles de crucero y más guiadas. Según el informe, el ataque nocturno fue a gran escala y combinado. Según lo que está dando a conocer la funcionaria, estamos hablando de Yuri Ignat, que es la portadora de la Fuerza Aérea de Ucrania, se utilizaron vehículos aéreos no tripulados, bombas guiadas y misiles de crucero para atacar el territorio de Zelensky como resultado del uso de varios tipos de equipos combinados en el uso de la electrónica. Fue posible suprimir por completo los sistemas de defensa aérea de Ucrania lo que como resultado provocó una destrucción a gran escala en la región de Sumi, Rih y, y otras regiones de Ucrania. Según el comunicado, todo comenzó por la noche cuando el enemigo atacó la región de Odessa. Dos misiles KH-59 fueron destruidos. El ataque también continuó desde el norte. Unos 10 aviones Sub-35 atacaron la región de Sumi con bombas aéreas guiadas. Más de 10 de estas bombas guiadas... A ...objetos en la región de Sumi. Allí se especifican las pérdidas, fueron altas. También hubo Shahids que atacaron en el norte del país, y Cribu y Rock. Hay cinco derribados y fueron liberados por la ciudad, dijo Ignat. La transición de estos ataques combinados brindaron la oportunidad de obstaculizar el trabajo de los sistemas de defensa aérea. Además, en tal caso, los móviles puestos de defensa aérea simplemente no pueden predecir cómo reaccionarán los ataques. No se especifica cuántos objetivos fueron alcanzados, sin embargo, aparentemente el trabajo del sistema de defensa aéreo ucraniano resultó extremadamente ineficaz. Se sabe en las últimas horas en la región de Belgorod fue atacada por drones ucranianos. En la región de Belgorod, se sabe que cinco vehículos no tripulados a la vez, pues allí tuvieron la misión de atentar contra diferentes puntos en esta ciudad provincial de Rusia. Durante el último día, el territorio de la región de Belgorod se convirtió en objetivo de los drones ucranianos, según los datos presentados, en eh, hace apenas unas horas en el territorio de la región fue con cinco drones en varios episodios. Los drones lograron alcanzar artefactos explosivos, aunque no hay información de fuentes oficiales sobre la destrucción. Se sabe que, bueno, hay afectaciones y personas lesionadas. No se comenta aún sobre víctimas. Según periodistas rusos, uno de los vehículos aéreos no tripulados explotó en el aire cuando intentaba aterrizarlo con la ayuda de... Aún se desconoce si se trata de un accidente o si el dron se autodestruyó. El incidente tuvo lugar cerca del pueblo de Churaylopka. Más tarde, otro dron pudo llegar a Churaylopka para lanzar una munición no identificada. Sin embargo, antes del incidente, dos drones más lanzaron dos proyectiles a pocos kilómetros del pueblo de Karabanovo Y una hora después, otro dron atacó. El pueblo de Dronovka se desconoce aún la munición que llevaba el dron sin embargo la línea defensiva en el territorio de la región de Belgorod se convirtió en el objetivo de esta munición ucraniana en las últimas horas.